Arde la Casa Real por la visita de la reina Sofía a Iñaki Urdangarin en la cárcel. Son cada vez más insistentes los rumores que apuntan a que la reina emérita Doña Sofía está ultimando todos los detalles para realizar una visita a su yerno, Iñaki Urdangarin, en la prisión abulense de Brieva donde cumple condena tras el juicio del caso N.O.O.S. Doña Sofía quiere mostrar su apoyo público, en estos delicados momentos, no ya a Urdangarin sino también a su hija la infanta Cristina y a sus nietos que lógicamente no están pasando por los mejores momentos de su vida. Según han asegurado a Periodista Digital Fuentes Próximas a la Zarzuela, la decisión de la Reina Emérita, que así lo ha comunicado a la Casa de Su Majestad el Rey, ha causado una tormenta en el seno de la Casa Real y en toda la familia. El jefe de la casa había intentado reprimir los deseos de Doña Sofía por la poca idoneidad de la visita al complejo carcelario pero nada ha convencido a Doña Sofía que se acoge a su libertad personal. La decisión, que respeta su hijo el rey Felipe VI, ha sentado especialmente mal a Doña Leticia, que ve una afrenta personal de la emérita hacia su persona. Leticia mantiene un durísimo enfrentamiento con la infanta Cristina de Borbón y también con la infanta Elena, quien ha sido la persona, según las fuentes consultadas, que ha animado a su madre a visitar a Urdangarin a la cárcel. La reina Sofía tiene previsto acudir a la prisión de Brieva con luz y taquígrafos, es decir, accederá al centro penitenciario por la puerta principal a la vista de todos y sin esconderse así de los reporteros gráficos. Aprovechará una de las visitas semanales familiares a las que tiene derecho el exduque de Palma y no se descarta que junto a la reina Sofía acudan también sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina. Doña Leticia se lo ha llevado al terreno personal. No es ningún secreto que ha roto cualquier tipo de relación con su real familia política.